¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Soy Nico de Avercid, y en esta ocasión me encuentro con mi amigo mi primo hermano, mi pareja Estoy hablando ni más ni menos que de Caco Cómo está comunidad querida Nico un placer como siempre Caco, sabes que la gente en los comentarios te extrañan un montón están re contentos <risa> de, del último video en el que estuviste Bueno, me alegro mucho me alegro mucho porque he vuelto para quedarme y además has vuelto para embarcarte nuevamente junto a mí en, en un viaje por el tiempo. Por favor, hacía mucha a falta. Porque estamos en la maquinita del tiempo de Adersir, este segmento en el que nos encargamos de, bueno, como ya he dicho, viajar por el tiempo a través de estas publicaciones de videojuegos y vamos a ver qué estaba ocurriendo en esta ocasión en el número 8 de Action Games, qué ocurría en enero del 93, año 93, estamos en 2023, esto es exactamente hace 30 años. Enero del 93, yo estaba por cumplir en el 13 del dicho mes, el 93, 4 años, años. O sea, estaba por recibir mi primer family. Opa, entonces estamos en una muy acertada. No, no de regalo de cumpleaños, pero fue el año bisagra en el que yo conocí este mundo del de family india. Bueno, vamos a seguir mirando la, la tapa que no le prestamos mucha atención. Y no eh, tiene desperdicio. El color no tan fuerte, el amarillo. Los, Sabes que me gusta cómo usaban, al menos en el principio, porque después voy a spoilar Las tapas del Action Games empiezan a caer en decadencia <risa> hasta llegar a, a límites terribles. Eh, los colores, cómo los manejan, ¿no? Mira este contraste entre el amarillo... De fondo es una y de está... letras con todos los colores llamativos. Sí es como que todo está donde tiene que estar. El amarillo para llamarte la atención así del, del quejo de revistas. Acá, que es lo que, segundo que mirás porque es el nombre de la revista. Y bueno, la imagen Terminator y una tortuga ninja. Más eh, éxito de la época imposible, ¿no? Totalmente. Y además el tipo de tortugas que usan al, de acá, para, mirando de acá para atrás. Sí. De momento vienen como pelando unas tortugas recopadas, Medio alternativas, sí, medio sí. oscuras Siendo incluso... que en esa época lo que estaba de moda era la caricatura que sí. todos conocimos con él. Son unas tortugas ninja un poco más parecidas a las de la historieta Claro ahí. Porque encima mirá, este es Miguel Ángel Y no sé si por, una, por un error de imprenta o incluso de percepción nuestra por este tipo de iluminación ¿no? Pero esto, sí, sí, esto es rojo Pareciera Rafael pero... Nos prometen Tortugas 4, explosión de movimientos en Super NES Hawk para Super NES también eh, muy buen juego. Bass Bunny para la Nintendo, para la querida Family Game. ¿Qué Bass Bunny será? Street Fighter 2, Verdades y Mentiras. Este va a ser una, algo inusual, va a estar bueno. Esto? Y Terminator, yo pensaba que era Terminator 4. No, dice Terminator ¿Qué? y 4 ganadores de la Super Nintendo. Qué, Qué lindo Me encanta la Super Nintendo en el 93, ¿no? Mal. Nuevo concurso, 4 Mega Drive también también muy lindo hermoso pero... bueno, solo para fanáticos dice y <risa> la leyenda de este número nuevamente el, el Sonic se había comprado un montón un par de meses de, de propaganda no acá porque sí, ya, ya lo venimos viendo y la parte que a mí más me gusta acá. Como... es de las mejores partes de que vienen habiendo yo también que la disfruto bastante sabes que yo las leí siempre ¿querés leer la voz ahora vamos a ver vamos a ver cómo se me da <risa> Action Games solo para fanáticos de videojuegos porque ellos nos acompañan desde el primer número, dándonos toda su energía. <ríe> Buenísimo. Si esta es la primera vez que compras la revista, te invitamos a sumarte a la banda gay maníaca que cada día crece más. <ríe> Aguante los gay maníacos. No te olvides de pedirle al kiosquero que te reserve Action Game todos los meses. No te la puedes perder. Hasta la vista, baby. Te <ríe> <ríe> cerrado muy bien. Pero me encanta que siempre usan una parte del, del editorial. No Ahí... me he dado cuenta de ese detalle. Ah, al, eh. me encanta. Y nosotros lo usamos para los videos. Siempre ponemos el mismo subtítulo también. Mirá vos. Pero bueno, poco... me gusta porque condensó bastante el espíritu. Fue... Sí. Viste que algunas se extienden más. esta como que lo Estuvo conden... tranquila, estuvo bien. Se despidió, cuando se despidió, terminó de... Sí, sí, sí. De ponerte en el ambiente que te tiene que poner. Nunca hablan de nada. No, este, no, por siempre eso, hacen flashear que. Te generan manija para el resto de la revista. Sí, hay como una mística alrededor de Action Games. Sí, action Games es la, la, que, <risas> la que está ahí para vos. Sí, tipo, sí, sí, sí. Es terrible. Y acá bello es momento que se repite en todas las Action Games hasta ahora también. El video racer que vamos a mostrarlo al desnudo dentro de poco Vamos a hacer solo para los que tengan este video el, el spoiler de que finalmente hemos logrado reunir Todas las piezas Hemos reunido todas las piezas del video racer y en va a ser En camino está el video para Creo mí. que en dos, o tres, dos o tres al desnudo más y lo, lo subo porque <risa> no quiero quemarlo todavía No, no, es un... Que ya ha tenido participaciones en el canal sí eh, Este me encantaría tenerlo, los Microgenius me encantaría tenerlo es lindo, es lindo, es muy lindo. Y todos los dos, el Uf. mismo Justin. Pero bueno, ya hemos visto esta propaganda. Siempre es lindo detenerse igual. Oh, mira esta. mira bueno, esta cita. propaganda, boludo. ¿Esa estuvo en el anterior o no? Y Son Son ya tuvo apariencias, pero apariciones. Action pero... Games desea un 1993 a todo videogames. Y agradece a todos los game maníacos, empresas y comercios que la acompañaron en el 92. Y acá hay toda una lista. Mirá, Video Games Edu. Muy bueno, pues Ah, por eso Argentina. todo videogames me quedé carburando eso. Fue como, ¿cómo a todos videogames? Ah, porque son todos los videogames que existen, que venden. Claro, claro. a todos videogames. Sí. Por eso me, yo me quedé pensando en esa frase. Rarísima. No, bro. pero por eso, es porque, porque todos son videogames, todo en video todas las tiendas Hace ah, referencia a eso. Sí, a es muy raro. Que y esto bueno, me encanta. Somos fabricantes de Taiwán. <ríe> atención. Atención, a ver, ¿qué pasa, loco? ¿Por qué atención? ¿Qué pasó? Si a las máquinas que usted compra le falla, o cortan la imagen de la pantalla, dos puntos, es porque su family game no cumple con las funciones necesarias para los cartuchos de alta memoria. Por ejemplo, Double Dragon Tree, Hammer, Snow Dragon, Robocop, Turtles Ninja Tree, Low Low Tree. Si encuentra dichos problemas, su máquina no va a aceptar los nuevos cartuchos tampoco. El diseño y la calidad de Son Son es compatible con todos los cartuchos. La verdad, Vale, más que la discusión. Son son satisface sus necesidades. Necesitamos distribuidores. Claro, estos iban por los peces gordos. Pero primero te la pelaron de que eran, pero no había nadie que los supere. Sí. Y después solicitan distribuidores. ¿eh? Como necesitamos, como parecidamente. Es muy chino. Por favor. Todo muy chino. Sí, sí, sí. Pero... Son lindos families, están presentados de una manera hermosa, debo voy, ¿eh? voy a tener que chorearme este formato para las fotos de, de Instagram. Sin lugar a dudas, el medio es lo, lo más atractivo para mí, no tanto por sus joysticks como por su forma de... Super y Sabes que hoy justamente hablaba con un con una de Sirmaníaco y le decía que yo no he podido todavía recuperar mi familia de infancia, que era en esta forma, ese. Era pero ese. con otros joysticks. Con sí. Intentaría conseguirlo, boludo. Bueno, yo... Tuve uno que no funcionaba, que lo destruí después. Pero este, este me gusta mucho, ¿eh? Encima el loguito de Sonson Son sí. ahí Y los joystick estos me encantan Son hermosos. Lo que pasa que quedan mal con este modelo nada más Sí, es Porque verdad Porque los joystick están bárbaros, boludo Bueno, ¿qué hay acá? Shots Shots ¿Qué? Las verdades y mentiras sobre Street Fighter 2 que nos convirtieron en un cuadrito Vamos a ver las verdades y mentiras Esto es en el 93 El día 10 de junio de este año, antes de las 9 horas de la mañana Ya se habían formado largas filas en la puerta de los negocios de Games en Tokio, en Japón No era para menos ese día comenzó la venta de Street Fighter 2 la presentación de mayor éxito para Super NES este año. Los felices japoneses primeros en poder comprarla agotaron el stock de cartuchos en algunos locales en menos de una hora. A partir de ahí, el éxito de Street Fighter 2 se convirtió en un fenómeno mundial. Y de tanto hablar sobre él, este juego también fue blanco de muchos rumores. En medio de tantas informaciones, ¿qué es verdad y qué es mentira? Y aquí está la lista, muy buena la lista, boludo. Mentira. Street Fighter 2 no se venderá, esto quiero que lo sepan porque es lo que nos compete a todos, está por salir de Street Fighter 2 chicos. Street Fighter 2 no se venderá junto con la consola de Super NES. La propia Capcom trató de desmentir esto públicamente. Trató. <risa> Verdad, en los Estados Unidos y el Japón comienza a aparecer una enorme línea de productos con los personajes de los juegos. Son pósters revistas de historietas, juguetes, chaquetas y un montón de chirimbolos más. Chirimbolos. Mentira, Street Fighter no va a salir ni en Mega Drive. Ni para Master o Nintendo 8-bits. Capcom afirma que no tiene planes para nuevas versiones. Mm. Verdad. El precio del cartucho en los Estados Unidos ya está por debajo de los 50 dólares en algunos comercios. Y pensar que, tras su presentación, muchos comerciantes no vendían el cartucho por menos de 120 dólares. ¿Ese dato? Sí, sí, o sea... Mentira. Aquí. No existe ningún personaje Genlomo oculto en el cartucho. En los dos últimos meses se corrió la voz que si el jugador conseguía ganar todas las luchas con Perfect, aparecería una superficie al final eh, llama... Ah, un super jefe, en ¿no? una superficie. Llamado Shenlong. En verdad, esto fue solamente un chiste de 1 de abril, día de los inocentes para los anglosajones, de la revista norteamericana Electronic Gaming Monthly el cual recorrió el mundo. ¿Verdad o mentira? Algo que no conseguimos descubrir todavía es si existe un código para luchar con los jefes. Llegamos a probar una secuencia de comandos de la redacción, pero no funcionó. Según la opinión de varios jugadores de Action Games, este cartucho no dispone de suficiente memoria para jugar con cuatro personajes más. Los lectores que poseerán que posean alguna información sobre el tema, escríbanos. <risas> muy bien, bueno, muy bien. ¿Cómo se meten con el, con el público, no? Mira que hay acá? Top 10 sin teléfono. Ah, mira, habría que recortar y votar, ¿no? No, era, cada vez es, si no tenías teléfono para claro, votar no. los podros, Yo pondría los Family más, no, y pondría Pica Piedras 2. Oh. Turtles 4, Turtles sin Time. El sueño de los turtelmaníacos está realizado, ver a sus héroes predilectos en acción en un cartucho de Super NES, esta versión tiene 16 bits, las tortugas están más poderosas, musculosas y mortíferas, son capaces incluso de arrojar a lo lejos enemigos, dando la impresión de que los mismos van a salir de la pantalla y estrellarse en el suelo delante tuyo. Bárbaro. <risa> lo describía bastante bien. Esas es tortugas. Ah, que esto es un gran juego. Sí, ya lo más cercano a lo que veías en los arcades en tu casa. Sí. Bueno, propagandas que ya hemos visto. El famoso dibujito Mario Sonic. Que no por vistas dejan de deleitarme. En el principio. Y el Hawk de Super Nintendo. Este juego, Kako, está buenísimo. Lo gané con, con mis queridos amigos eh, para Sega. Y está bárbaro. Está bárbaro. El Super Nintendo debe estar mejor porque debe tener más colores, seguro. Y el de Family ni en pedo, el Family es una verga, el hockey. Family. Club Big Game, asociate y gana. Qué flash, ¿no? Alguien de los que comenta, me encantaría que nos cuente si, si se asoció al Club Buildgame. Bueno, sería, sería interesante. Este, el, el Family Misterioso, que es NTD, que le sacaron la E rarísimo. ¿Alguien sabe algo de esto también? Porque espero yo no pude encontrar nada de información de qué pasó acá. ¿Por qué la marca se llama NTD y no NTDEC? Bueno, sabía me enteré hace poco leyendo un blog sobre el Family Game, que ¿sabes qué? creo que alguien de los que suele comentar siempre es el que hizo ese blog, si no me equivoco. Sospecho, nunca le pregunté. <risas> eh, le contaba que el Electrolab, como que por un juicio con Nintendo se tuvo que pasar a llamar Asmer o algo así Asder, Asder, <risa> creo que era Bueno, mira esto que interesante Si vieron el último, al desnudo que salió, hicimos un Electrolab que tenía esta forma Pero mira esto que loco, es distinto Tiene como, en vez de una palanca tiene un botón ¿Por qué esto es un Electrolab? Es, es un edu. EDU Me encantaría tener un EDU boludo eh, De EDU tengo juegos con esta famosa label tan característica y no sé si el si es la, si la Atari que tenemos Bueno, concursos 4 Super Nintendo, 4 cuatro, cuatro ganadores y se vienen 4 ganadores más de 4 Mega Drive Vamos a ver quiénes ganaron Siempre le digo para ver si conocemos a alguien pero creo que nadie <ríe> Javier Grosso, alto apellido, boludo José María Casas de Mar del Plata Juan José Besete de Campana Juan Miguel Vargas Guayar el castelar, Nadie, imposible que conozcamos a uno de estos. Y este es buenísimo. Action Games, por una vida sin Game mode. <risa> <risa> Beef Institute, Un juego interesante este, ¿no? ¿Lo has jugado? Para pasar el rato, lo he jugado, lo he testado alguna que otra vez, pero no me ha cautivado para colgar y ganarlo. Che, mirá, y de la nada pasa al Tiny Toon? No, no al, al Batch Bunny que nos prometió en la portada. ¿Y dónde...? Ah, acá está la separación, mirá, boludo. A veces es muy... es muy resumida Este juego, sabes que está buenísimo. Es largo, ¿eh? Pero es para pasar una tarde de domingo de sí, lluvia. tiene la música hermosa. Sí, es lindo juego. Bueno, acá la... La, la, la acá publicidad publicidad... Y acá lo más. La parte del el fanzine de Electrolab. Las cuatro páginas de Electrolab que tiene este chabón que, por favor, les pido. Loco, díganos quién es, ¿viste? Sí, sí. Hay que rastrear a este loco. No. Si es que es de Argentina Canta, Cada vez que lo veo me lleno más de preguntas, boludo <risa> ¿Alguien conoce a este chabón o sabe la historia detrás? Por favor déjenme en la caja de comentarios Y la supervisión, ¿Sabes que Hay un emulador de supervisión no. Hay un emulador de supervisión, podríamos podríamos probarlo ¿Qué están jugando acá estos? Darwin Duck y Battle Chess Es bueno el Darwin Duck, ¿no? Excelente ¿Esta es panda la que hemos visto ya? Beat Game, qué juego es ese, Mira, Un Mario re falopa, boludo. Es el Mac, MC Mario. El MC Mario. O bueno, Mac Mario. Mac Mario. La... Lindo joystick el de Beat Game. Lindo joystick. Tengo un family Bitgame. Game Es buena ser. combinación de colores, pero la que pero ¿no? no tengo los joysticks. Si sí, es. Está buenísimo, boludo. Bueno, acá hay truquitos para Family. Tenemos doble Dragon 2, Castlevania 3, Shadow Ninja, doble Dragon 3. De Simpsons 1, ¿cómo les gustaba el de Simpson, ¿No? A, los de action, a la banda de Action Games. Sí, sí. Rockman 3. 3, Afterburner 3 y Super Mario 2. Mira esto, boludo. ¿Mega Drive? ¿Qué pasó acá? ¿Es Mega Drive? ¿Está en Mega Drive o este es parte de la película? ¿Se ven? Bueno, a mí me compra. Sí, se por lo de de... Ah, no, esto es parte de la película. Me, me recompra por lo de la revista. No sé el juego que tal será. Mirá, Splatterhouse 2. Devilish lo tengo, es una especie como de arcanoid del terror. Está buenísimo. Sí, sí, creo que lo ¿sabes mente, qué qué hice? Lo, lo compré por la tapa. Sin saber qué es ¿no? Como aquella despacio de Total Israel. Sí, me gusta a mi comprar. Juzgar un juego por su. por su label. Bueno, el Fromili. el Fromili. Fromily. <risa> <risa> from <ili. risa> Gamily Game. Ahora el family game de los chicos. Lo tienen los grandes. La parece que no tiene sentido, boludo. Palina de origen, controles desconectables. Me encanta, me encanta. El zapito de Froggy. Todo. Chuck Rock. Dicen que es muy bueno este juego, ¿no? Son. Son juegos muy extraños. Pero sí. Mira, boludo. Lo... Super Rusty. <risa> Opa. Oh, oh, oh, el Super Rusty. No tengo ni uno. Me encantaría tenerlo. Rasti te adelanta siempre los más atrapantes videojuegos de la última generación. Rasty, boludo, como los graldillitos. ¿Serán me Los graldillitos, será boludo, la misma firma me encanta, la misma gente. Me encanta, ese robot que tienen, quisiera ah. saber a quién se lo, le, le pagaron por hacer el dibujo. Eh, y La sensación de un family completamente family, este negro. Family es feo, boludo. A mí me, me encanta. Negro. A mí yo te juro que me encantaría tener ese family. Y este. Pero me encantaría aún más tener ese. Ese me gusta, sí, este es más parecido al que yo tenía. ¿no? Sí, El que sí, yo tenía ese. no tenía esto igual, me parece. No tenía ni eso, ni esto otro, pero tenía esta mm. forma y esto yo estoy Eso sí. yo te hiciera. Era, sí, sí, sí, sí. Y bueno, esto me encanta sí. todo, boludo. Y un olorcito hermoso que no tenían los demás que tenía. <risa> Viste que hay, hay ciertos artículos que tienen un olor sí, por que porque los posta, juguetes, boludo, Sí, por supuesto que sí. O una sensación al tacto por ahí. Hay cartuchitos que los tocas. Una... Que son diferentes a los otros. Sí. Totalmente, de acuerdo. Bueno, este un tipo lo estaba vendiendo a 7 lucas, boludo. Le compré el, un froggy a, a muy buen precio. Así que no, no le dije, che, me parece muy caro. Simplemente me vine a comprar lo que tenía a buen precio nada más. Pero este está carísimo, 7 lucas, dejate joder. La verdad que sí. Si le hubiera pedido dos o tres, Quieres, me decir, hubiera parecido un que tenía tres me lo, me lo llevaba. Totalmente de acuerdo. Esta consola es muy linda también. desde que dejé de mirar el Family. Es lo mismo que la supervisión, de hecho, me parece. Vi videos sobre eso. mirá un mm. arreglito con cinta Scotch <risa> típico para este tipo de, de daños que recibían las revistas. Me encanta que tenga eso. Bueno, Master en 3D con esta propaganda hermosa, boludo, que yo la veía en... No me acuerdo qué revista... En la de... la de, de, de en la de, Villique, sí, en el de Villique, sí. Como en la Tía y Tíos, la revista de Casa Tía. Mm, boludo. Me encantaba. La no de más Shlater. Más Shlater. Toda la línea de accesorios y títulos de cartridges <ríe> para <ríe> compatibles. Más de 600 posibilidades de diversión para toda la familia. Me encanta que siga diciéndole de Truquitos para Master System, esta ropa hermosa también otra vez, Elite Game. Los portátiles también entran en pelea. ¿Qué pasaba acá? El Game Boy es el preferido entre los portátiles, pero SEGA anuncia promociones para que Game Gear, no, para Game Gear que prometen bastante. A pesar de estar muy concentradas en la pelea por el liderazgo del mercado del video game de videogame de 16-bit, las dos archirrivales no se olvidaron de sus portátiles. La tendencia es incluso a que asuman una importancia cada vez mayor. Al final de cuentas, como dijo Nintendo, este ya es un negocio de un millón de dólares. ¿Por qué tenía que tener nueve años y leer eso, boludo? Estragos en mi cerebrito haría eso. Lanzado en julio de 1989, el Game Boy de Nintendo ha sido hasta ahora el preferido para los game maníacos, que no salen de casa sin él. El videogame, entre paréntesis. <risa> El número de, de Game Boys vendidos en Estados Unidos está cerca de los 10 millones. Nintendo considera que este año se venderán más de 4 millones de unidades. El Game Gear de SEGA fue lanzado exactamente dos años después que su competidor. Con la ventaja de tener pantalla en colores y un adaptador capaz de hacerlo funcionar como aparato de TV. ¡Listo! Ganó el Game Gear. palas Game Boy! Sonic 2, a Return y estás pronto en la pantalla de tu Game Gear. La Game Gear es medio como una... Como una de Batman está buenísimo, lo, me lo bajé la semana pasada justo. ¿Cuál de Batman? El de Game Gear. Ah, pero no está acá. Ah, que lo, dice, lo nombraron acá. Claro. Me gustan las dos consolas igual, eh. Me parece que los que ganan son los Game Maníacos. En la guerra de las consolas. Ganan el que se hace de una y ya. Yo no tuve ninguna. Mira acá siguen respondiendo las cartas todavía. Eh, en los números posteriores ni siquiera responden. Se vuelve cualquiera la revista. Bro. <risa> Un caos. Y historietas homofóbicas, porque toda una serie de cosas empiezan a ocurrir re bizarras, boludo. Así que sigan, ¿no? Es para llegar a límites insospechados. Vamos, a, lectura, le vamos a ir a los guachines y ver si alguno tira alguna bizarra. Queridos amigos de Action Games, quiero felicitarlos por la revista que está muy buena y mandarles unos trucos. También voy a resolver el problema de Carolina Beltramo con el Circus Charlie y el de Gabriel Marcos Borselli con Batman 1 y recomendar unos juegos a Verónica Moando. ¡Qué capo este ¡Uy! rey cargo de la situación! Tiene unos trucos. Aclaro que tengo un Nintendo de 8 bits y estos trucos los descubrí en cartuchos de Family. Lo que pasa es que tengo un adaptador de cartuchos de Family al Nintendo porque los cartuchos originales del mismo están a un precio muy elevado. ¡Un capo, boludo! Me hizo re bien. También tengo un PC-AT con monitor de GA y placa de sonido. No sé cuál, pero tiene. Y un Super NES. Y el problema con él es que no consigo cartuchos por ningún lado. Y el hombre que me lo vendió tampoco sabe. <ríe> Solamente tengo el Super Mario World y el Final Fight Bueno, poco no tenés con el Super Mario World. Pero no descubrí no, ningún es... truco. Si salen de algún lugar, por favor, háganmelo saber. Bueno, para pasar el stage 5 de Circus Charlie, ¿no? los trucos. No, no, no, no, Esto es buenísimo. Para pasar el stage 5 de Circus Charlie. Primero saltá en la primera soga y esperá que la otra soga esté lo más cerca posible. Tené paciencia, a pesar del tiempo, y fíjate cuándo está más cerca. Y entonces saltá la otra. Escuché esto. Repetir la operación. <risa> Tenés que practicar mucho. Caro, si quieres pasarla. Es el final. <risa> qué, qué simpático personaje, boludo. Ahora, Gaby. Presenta atención de estrategia. No se le puede poner energía infinita. Durante la pantalla antes del jefe, junté el máximo de balas y llega al mismo con todos. Ponete en la punta izquierda y saldá la bola que él te tira, y como te acerca al alcance del boomerang, tirale uno, solo uno por vez. Es la única manera posible de pasarlo con toda la energía. Después viene el Guasón, pero eso es otra historia. <risa> <risa> Nada, un par de jueguitos recomienda. Echese un capo a este pibe. Eh, a ver, les voy a aconsejar a Verónica y Anabel algunos juegos de Family Game, Castlevania 1. No se destaca en gráficos y tampoco en sonido, pero sí en diversión y desafío. <risa> Mega Man 1, 2, 3 y 4 también están muy buenos y yo le doy un 10 a cada uno. Mira, buena. Bien. También el Juju Legend, otro 10, y el Tiny Toons. Bueno, me despido. Tengo todos los números de la revista. Así, así. <risa> Chao. Pablo Gastón Girge. Un nuevo amigo, hasta ahora, después de haber leído esa, sí, sí, sí. esa carta. Totalmente. Sos el primer game maníaco que te enganchaste con el desafío de Action Games. Qué buena onda tenés, le responden. Sos el ganador de una remera de Action Games. Puedes pasar a retirarla <risa> de esa viernes de 10 a 13 y de 14 a 17 por la editorial. Claro, le ponen esto para que los demás, que no respondió ninguno, lean y digan No, viste, se ganó la remera el chabón. Gracias por colaborar con la revista. Caro, Gaby, Verónica y todos nuestros amigos maníacos que te lo agradecen también. ¿Qué tal? Les escribo para felicitarlos por la excelente revista que tienen y para enviarles algunos trucos. Soy fanático del Family Game. Truquitos, nada más. Estamos muy contentos de que la revista te parezca excelente, le dice. Seguí mandando todos los trucos que quieras. Los necesitamos mucho. <risa> y acá alguien pide un desafío. Hola, me llamo Cristian J. Bargalini. Ante todo quiero felicitarlos por la revista. Tengo un Beat Game. Y quería pedirles que me digan cómo vencer al enemigo final. Y un enemigo final de la tercera fase que es un ninja en el RIT total y que me den la presentación y trama del ninja Ryuken Den3 porque no entiendo nada. Y si pudieran dar la estrategia, le la está de una de Konami, se los pido por favor. Ahí les dejo unos trucos. Otro más. Ante todo, quiero felicitarlos por la revista. Tengo 11 años y poseo una consola Mega Drive... <risa> poseo. Estoy jugando el Spider-Man vs. Kingpin, pero después del nivel de las cavernas, viene el nivel que no puedo pasar. Traté de buscar alguna salida por los tubos, pero como en el tubo más arriba no puedo entrar, tengo que ir por el de abajo y allí siempre me quedo sin salida. Si estás jugando este juego, sabés de qué está hablando el pibito. También puedo usar las llaves, pero no sé en dónde. Por favor, les pediría que si es posible me contesten esta carta. Aquí tengo otra pregunta. ¿Los cartuchos del Genesis son compatibles con el Mega Drive? Qué buena pregunta, vos tenés! Mm. Toda la revista es muy buena y si pueden, traten de traer más juegos para el Mega Drive. Les mando los passwords del Lemmings. Qué bien. Manda el y la Action Games le responde. Qué bueno que te guste la revista. Ahí van las respuestas. Tu pedido forma parte del desafío de Action Games. Para saber si son compatibles el SEA Genesis con la Sega Mega Drive, te aconsejamos comunicarte con el distribuidor autorizado de Sega, que es Gameland. Mieto. Muchas gracias por los trucos. Son re copados. Y seguí así vos también. Otro más. Cuando estaba leyendo la revista número 5, Octubre, en la primera página, vi donde están los dibujos de las consolas, y había un dibujo de arcades y otro de MSX, que no sé lo que es. <risa> y no había absolutamente nada sobre eso. Saliendo un poco del tema, yo soy fan de la revista y quisiera felicitarlos. Otra cosa. Quisiera saber si existe algún tipo de conversor Super Nintendo-Nintendo, bueno, y quisiera saber si hay juegos tipo el Maniac Mansion para Nintendo. El Maniac Mansion está para Nintendo, así que le esperaba una buena noticia, te pido. <risa> mi nombre es Mauro Mac Taranto. <risa> y espero respuesta a mi carta. Ojalá su revista triunfe muchísimo. Bueno. Mauro MacTaranto, aprovechamos tu carta para disculparnos con vos y todos los demás game maníacos, ya que los dibujos de Arcades y MSX de Sumario de la edición número 5 fueron publicados por error. Es muy bueno para nosotros que haya lectores como vos atentos a todo lo publicado. Eso nos da fuerza para seguir y nos mantiene despiertos. En cuanto a la existencia de algún tipo de conversor de Super Nintendo a Nintendo, te comentamos que nosotros no tenemos conocimiento del mismo. Sí, no. Consulten algún negocio de videojuegos. Gracias por creer que Action Games triunfe muchísimo. Me dijo ustedes para felicitarlos por la revista que está copada porque está en onda con los trucos y con el top 10 Lo que les pido <ríe> Lo que les pido es que cuando puedan pongan la estrategia de Simpson 2 también que pongan un poco más de PC y especialmente algo de fútbol para la computadora. No no robo más tiempo, sigan así. Diego Vidal. Me encanta Mauro mucho y no aporta nada, Diego Vidal, ni un truquito, nada. Mal. Cheto, de San Isidro. <ríe> Te pedimos perdón a cualquiera de decir maníaco de San Isidro. Gracias por felicitarnos por la revista y nos celebramos que te copen los top 10 y los trucos. La estrategia de Simpsons 2 salió en la Action Games número 2. Así que si no la tenés podés conseguir editorial. Action Games muestra todos los videojuegos. Es por eso que tratamos de poner un poco de cada uno. Suerte, Diego. Si sí, así vos también. Hola, tengo 13 años y una propuesta. Canjear o simplemente dar trucos. Yo tengo, agárrense, más de 1270 trucos. Uh -huh. El que quiera canjearlo o pedirme trucos de tal o cual juego, que me llame los días de semana de 10 a 12 y de 18 a 20 horas. Al 476-0888. Postdata. El que quiera pedirme trucos por carta tiene que escribirme a Luis Empeña, blablabla, poniendo 40 centavos en estampilla. Un capo este chabón. Un capo pero con carta o sea, un club social hizo. Ni les vino a robar el negocio de, de, de conseguir trucos por... O, los action games. o es un, un... sátiro y un poco de esto un poco de aquello ese chabón no tiene 13 años al revés, robó un 31 tiene <risa> Mauro, si tenés más de 1270 trucos es un fenómeno <risa> ya dejaste tu teléfono y dirección así que ni bien salga a publicar esta carta te van a llamar un montón de maníacos para canjear tu apellido trucos chau fiera mandar todos los trucos que quieras <risa> Me llamo Sergio, tengo 14 años, vivo en El Magro y soy un fanático de su revista. Les escribo esta carta para agradecerles lo mucho que me ayudaron con los trucos que publican. Quisiera hacerles una pregunta. El otro día me compré Tortugas Ninja 3, eso creo. <risa> ¿Cómo eso? <risa> <risa> ¡Ah, claro! Cuando, cuando inserté el cartucho decía Tortugas Ninja Quiero saber si es un cartucho pirata o si se trata de una falla. Bien, muchas gracias por leer esta carta y ser un lector entre los miles de Action Games. Nosotros también somos fanáticos de Action Games Responde, Action Games Nosotros también somos fanáticos de Action Games Respecto a que si tu cartucho de tortuga Ninja es trucho o tiene una falla Te aconsejamos que vayas a consultar donde la compraste Gracias por escribirnos y haciéndolo Quiero decirles que me gusta mucho la revista y que la colección desde el número uno. Quiero comprar una consola de 16 bits y me interesa el Super Nintendo Por eso les hago cinco preguntas ¿Cuánto cuesta? ¿Dónde la puedo conseguir? cuáles son sus mejores juegos, en qué se diferencian la Super Famicom y la Super NES, y se puede conectar un CD-ROM en la Super NES o solo en la Super Famicom. Les responde, no dejes de coleccionarla, porque cada vez va a estar mejor. Para saber cuánto cuesta y dónde puedes conseguir una Super Nintendo, consulta en Space Station o en algún negocio que anuncie en la revista. Me dirijo a ustedes a fin de que contemplen la posibilidad de continuar con la explicación del juego de Star Trek, ya que hace dos números atrás prometieron que lo iban a continuar y no lo han hecho. Claramente un treki. Está <tose> full este que escribió, ya por cómo escribe, data parece boludo. Estoy trabado en, la, en el planeta Totia y allí parece que el juego termina sin poder conocer los otros 23 planetas. Por favor, ya sea por carta o por medio de la revista, aclárenme cómo hacer para salir de este lío. <tose> Desde ya les dejo, les quedo muy agradecido y los felicito por la calidad de la revista que supera ampliamente a otras que compiten en los juego. Vos viste lo que es el Star Trek Family? Sí, no, es una cosa de loco Este chaval es un aparato, boludo Calla, ya está mal de la cabeza Quiere conocer los otros 23 planetas, le encantó el juego, ¿entendés? Buenísimo, la mejor carta hasta ahora Lo de Star Trek fue una presentación del juego, el desafío es tuyo Anímate a seguir hasta el fin y serás un winner Gracias por los elogios, qué grandes, boludo. Estoy en quinto grado y tengo 10 años. Poseo un Nintendo de 8 bits y me gustaría que en las hojas que muestran los juegos de la misma, de la misma marca, pongan algunos de aventura como el Battletoads. Yo soy uno de esos game maníacos a los que no les gustan los juegos lentos ni para pensar mucho. Gracias por su anticipación. Espero su respuesta, Raúl Nicolás. Ah, el anterior, el simpático, era Lucas Martín Rebecki. Nicolás, el todo fue publicado en la revista Action Games número 3, 4 y 5. Si no los tenés, pasá por la editorial, que acá todavía las vendemos. Gracias por escribir, ¿no? envío la estrategia de Street Fighter 2, dice uno. Arranca así listo. Y dice la estrategia. Más eh, hola, me llamo Maximiliano M. de Boulder y me gusta mucho la revista. La compro de la primera edición y quisiera que publicara algunos trucos de Avatar Island 2. También, si me pueden mandar una lista con los mejores juegos de Nintendo. Vivo en Capital Federal y les agradezco mucho el haber publicado unos trucos de Super Mario Bros. 3, que gracias a ellos pude llegar a la final. Me gusta mucho la revista y la compraré siempre. <ríe> Saludos. Y bueno, ahí te las cartas. Creo que es el segmento que más queda en, en, en los videos, ¿no? Porque es el más largo y... Ves que es el más lindo también. Y es en donde se generaba lo que a nosotros también nos gusta que se genere acá una comunidad. Sí, sí, De sí, gente sí. aportando data y haciéndonos a nosotros. Me encantaría que, ver, que eh, otras cosas Que comente alguno, mira, Space 6 para PC, que qué lindo, mira el Demi 2, papá. Se habré perdido la hora de mi vida jugando al Demi. Lo tengo. De manía, ya vimos esta este, propaganda. Mira, Wolf Einstein. Dos juegos de PC, lindos juegos de PC, ¿eh? Pachi de todo también. Avanzan los números. Las cosas que empiezan a pasar en el segmento de Pachi se va al carajo, así que yo les digo, sigan viendo estos videos porque en cualquier momento Pachi empieza a hacer su magia y aparecen frases que no podés creer que estén ahí, boludo Pachi de todo en videogames no ponemos precios porque después se quejan nuestros competidores <risa> Street Fighter Love Champion Edition, acá están para arcades Hard Drive Driving Panorama para arcade Club y de juego, los Pitufo Buena propaganda, eh. Beat. siempre. Mira el top de Family. Vamos a verlo. Winner de diciembre, Ezequiel Pereira. ¿Qué habrá ganado? Mira acá, eh, una consola BitGame ganaban. No, este no sé qué habrá ganado. Capaz que también ganó un BitGame. Ojoy, oh, boludo, que un premio. En décimo lugar, Tiny Toons. Y estuvo y... mucho tiempo arriba el Tiny Toons, me parece también. No me acuerdo. Ninja Gaiden 3, Los Simpsons, Tortuga Ninja 3, Simpson 1. Star Wars, los Picapiedra, más del todo Super Mario 3 en el 2 y Street Fighter 2 en el BKT. Es de Family, boludo. Yeah. <risa> Andás al The Fighter 2 todo. que en el principio decía que no existía para. <risa> es el que venían vendiendo los números anteriores con ese dibujo. Qué güey, y me encanta que tuvieron que separar y por otro de Nintendo. Seguro que muchos lectores se quejaron. Ah, esta propaganda me hace tan mal, boludo. El hijo de puta de. Luis caroso, no sé, boludo. le dijo a su familia que pose para vender los, la cantidad de consolas que compró en un lote chino, boludo Man. y necesita venderlas como sea casi perfectos los únicos que vencen el tiempo los, in, los interminables de con L.com usted no compra su Joystick se está asegurando garantía y servicio y service, service. hijo de puta Pachi con 3 pesos y la boleta de Pachi seguí cambiando tu cartucho por otro cuando se te cante buenísimo. y aprendé los 9 trucos de cada juego buenísimo, es un capo bro. los 9 trucos esto es la... ah, los nuevos ah, cualquiera de ahí boludo. pensé que era algo así como ya específico el chabón, que te venía el juego con 9 trucos además los 9 de Pachi esta propaganda es la que más me gusta por esto Uf, este Family, boludo, el Microgenius Los auricularcitos. Ay, boludo, es tan lindo este... Ese Family Los auricularcitos es lo que más me gusta ¿A vos también? Totalmente, porque no un Family, pero tuve la dicha de tener Este modelo de seda, pirata que era un Zonga Fue mi primer SEGA y... Tenía el lot para, sí. para auriculares y ya de niño Porque encima me pasaba eso, que mi tele era mono porque era reviesa Y de repente me ponía los auriculares y tenía más sonido el juego La llava.. El Good Boy, claro, por los auriculares escuchabas mejor. Todo escuchabas porque se escuchaban en todos los canales. Y bueno, acá las mismas propagandas que vemos siempre, el rubro 69 para niños, Garfield videojuegos, tenía Mickeys. Este ya no puso más cartrillas. Pero sí que. Qué lindo este, boludo. Cartuchos para tu family game y la forma de cartucho. Es como esas fotos de esas combis yankee re cabeza que dice precandio. Sí, tiene toda mi atención boludo. Apolo, Marconi Hogar, Family Game. Qué bueno el juego que se llama Family Game. Boludo. Ah, no. Family Game es el mejor regalo para los chicos al mejor precio. En este totalmente cierto. Atención, usuarios de Super Nintendo. No más costosos cartuchos. Yo ahora la, la era Next Level. Super Magicom. Permite utilizar disquetes. 3.5 en lugar de cartu un emulador. Boludo. ¿Mira? Te podías bajar los ROMs ya en esta época increíble. Y bueno, así llegamos al final, Caco. Sí. ¿Qué te pareció Caco la revista? La sí. verdad que para volver después de tanto tiempo a la maquinita digna. Digna por lo menos. Estuvo divertida. Porque bueno, si bien es cierto que vamos viendo repetición de publicidades y contenido, también el nuevo contenido que aparece cada vez es más... Sí. Worthy cada vez, bueno. sí, sí, sí. Sobre todo el contenido humano. Me parece que es lo mejor de la revista. Las cartas, la editorial, viste las partes en las que se expresaban porque era una bizarreada. Saltan con cualquiera, me encanta. Pero bueno, eh, si les gusta lo que estamos haciendo, suscríbanse al canal, compártanlo con sus amigos y amigas entusiastas de la Action Games. Y fijémonos sí. si podemos encontrar a en alguno de los chicos las cartas, por favor. Sí, fijémonos si podemos encontrar a alguien de las cartas. Si ustedes participaron de la, de la Action Games, háganoslo saber y, y nada, y hacemos algo. Suscríbanse, alerguennos a. Síganos en Instagram. Y si quieren hacer alguna donación, ya sea de alguna revistita o alguna donación económica, pueden hablarnos por Instagram para darle un envío. O hacernos o donarnos, o donarnos. un cafecito. En el link que aparece en pantalla y en la descripción del video. Eso fue todo. Y espero que les haya gustado. Bueno, bien, Carco. Bien, bien, bien.